Hola. ¡Hola! Somos Fantastic Five Y bienvenidos a ¿Puede? ¿Puede romper? La idea de esta nueva serie del canal es comprobar Si con determinada fuerza un Freebie es capaz de romper objetos En este caso empezaremos con un vaso <risa> Le veo de rebote. Así que ahora sí se dice rompido. Cuenta. ¿Por qué no fue el foco o Maite? Hasta el momento, Juanjo y Maxi han sido capaces de pegarla al vaso con el free, pero sus tiros no fueron lo suficientemente fuertes como para romper el vaso. Veamos quién puede lograrlo. igualarme que voy a los ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? venganza! venganza. Ay, carajo Ah. <laughs> Mike y Cody también fueron capaces de golpear el vaso con el free, pero tampoco lograron ser lo suficientemente fuertes como para romper el vaso, veamos si Ale será capaz de romper el vaso. a romper. Máximo no me creía, pero se rompió. Pero esperen, esperen, esperen un segundo. Seguramente estarán pensando, cómo lo hizo. Es imposible. No hay manera. Negativo. Pero saben qué? Sí hay una manera. Mira. Dejame explicarte, la distancia desde donde todos lanzaron el frisbee era de unos 5.23 metros y Ale demoró solo unos 0.16 segundos en recorrer esa distancia, lo que equivalen a 32.68 metros por segundo mientras que los que más cerca estuvieron de alcanzar a Ale fueron Maite y Maxi que lo recorrieron en 0.22 segundos pero solo 6 centésimas de segundo fueron lo que separaron a Alejandro y Maxi, por lo tanto, la fuerza lo es todo. Esa es la razón por la cual Ale logró romper el vaso y los demás no pudieron. Pues Confío que rompí el vaso. De si cinco vasos puede resistir el experimento. 3 son los cortes. A dos los hice pedazos. Pero además, los intentos fallidos no los grabes. Yo voy a grabar todo. Digo, no los subas Ah, no, eso no. Bueno, sí. Ah, bueno, tal, no. No se... los subas <risa> <risa> ¿Qué te piensas?